Curvas suaves y cruces Si gamma tiene una tangente en un punto T0 de un intervalo abierto A, B, ¿existe alguna vecindad de T0 donde la curva tiene tangente en cada punto de la vecindad? No, ni siquiera podemos asegurar que gamma sea continua fuera de T0. Si pedimos que gama sea derivable en a, b y tiene tangente en t0, ¿podemos encontrar alguna vecindad de t0 donde la curva sea regular? No. Este problema es similar al siguiente. Si una función de Rnr R es derivable en a, b, aunque la derivada de f en x0 sea distinta de 0, no podemos asegurar que en alguna vecindad de x0 la función sea monótona. Checa la función f de x igual a 2x cuadrada por seno de 1 entre x más x para x distinto de 0. Y f de 0 igual a 0. La función tiene una infinidad de oscilaciones alrededor del 0. Usando este ejemplo da una parametrización gamma derivable con tangente en t0 y que no sea regular en ninguna vecindad de t0. Para evitar comportamientos extraños como estos, consideramos funciones regulares con derivadas continuas. Les llamaremos curvas suaves. Intuitivamente las curvas suaves se parecen más a sus tangentes que aquellas que son solamente derivables. Tomemos la siguiente curva parametrizada. G de T igual a T cúbica coma e a la t, coma coseno de 10t. La derivada de la parametrización es 3t cuadrada, coma e a la t, coma menos 10 seno de 10t. Veamos cómo cambia su derivada en función del tiempo. Su derivada nunca se hace cero. La curva anterior es una curva suave. ¿Será que las curvas suaves solo deben cumplir que su derivada nunca sea cero? Veamos otro ejemplo. Tomemos la siguiente curva, f de t igual a t, valor absoluto de t. La curva tiene un pico en el origen, o sea, no hay tangente. Veamos cómo cambia su tangente conforme cambia t. ¿Existe alguna parametrización suave de la curva? No, toda parametrización derivable tendrá derivada en el origen, en el pico, entonces la curva no es regular ni es suave. Tomemos la siguiente parametrización. Donde f de t sea igual a coseno de t, coma seno de t menos 1, que multiplica a seno de t menos coseno cuadrada de t menos 2. Veamos cómo recorre un punto a la curva en el intervalo de la parametrización. Y ahora, ¿cómo se mueve su vector tangente a lo largo de esta curva a partir de la parametrización dada? Nota que tenemos una parametrización simple cerrada. Pero en el punto donde la curva se cierra, o sea donde pierde inyectividad, tenemos dos tangentes. Por lo que se trata de una curva regular, como la derivada es continua, además es suave. En cambio, la curva en forma de V, al no ser regular, no puede ser suave. Aunque F parece tener un pico, en realidad es un cruce. O sea, la curva se cruza sobre sí misma perdiendo la inyectividad. Como la curva admite una parametrización suave, decimos que la curva es suave. Considera cualquier parametrización suave de la curva definida en el intervalo cerrado a, b. ¿Qué punto es f de a y cuál es f de b? Para ahondar en el asunto, consideremos otro ejemplo interesante. Podemos parametrizarla con f que va del intervalo cerrado 0,2pi a R2, donde f de t se iguala a 2 por coseno de t coma seno de 2t. Podemos ver que la curva tiene un cruce, es suave. Veamos cómo cambia su derivada conforme cambia t. Nunca se anuló y en el cruce nuevamente tenemos dos tangentes. La curva anterior es una curva suave y se le conoce como lendiscata. ¿Puedes dar alguna parametrización de esta curva que no sea suave? ¿Puedes dar una parametrización suave y simple de la curva? La siguiente curva se llama cicloide. ¿Es suave? Modifica el código de esta animación para generar más ejemplos.